Tan increíble. Y habíamos pasado ya las 100 personas en el día de ayer, pero lo importante es que, fíjese si, si el chimbero el chimbero en general eh, no tiene ganas de todas estas cosas. Acá ve familias completas, yo me, me quedé asombrado que ve la mamá, el papá y el hijo, todo. Más allá porque no es competitivo, entonces acá es simplemente darían un rato, podernos juntar, podernos ver y también eh, ver aquellos cosedores que los domingos uno los ve coser en, en una ruta, los ve pasar, y que hoy van a estar mezclados con todo ellos Me parece que es, es una oportunidad importante para entender que el deporte y el ciclismo, entre una de esas disciplinas, sirven y son motor para nuestra juventud, cuando hablamos tanto de droga, de alcohol y todo pero tenemos que dar oportunidades, y me parece que una de estas es... Y aparte se van a realizar sorteos. Vamos a, cuando lleguemos allá, con, esperemos que llegue el padre José María, vamos a sortear dos bicicletas fijas, que va a ser nada más que ayudar a la salud de la familia que, que lo lleve, eh, algunas camisetas de, del equipo continental, y, y bueno, lo importante es que podamos hacer esto, que podamos recogerlo y que podamos eh, transmitir a la gente. Seguro, me parece, pero no solamente hoy. Nosotros decíamos que será una temática de trabajo, porque a ver, el, el 14 termina una, un proceso eleccionario, pero me parece que el chimbero necesita seguir con esto. Necesita con el deporte, necesita la familia como vehículo motor para poder conseguir el chimba que queremos. Entonces me parece que esta es la primera experiencia, pero mire, ¿cómo no va, no va a confiar usted eso? La experiencia. Y, y lo vamos a seguir realizando por lo menos una vez al mes. Vamos a hacer esta, esta eh, bicicleteada, soy creativa, pero con el fin de ir juntando cada vez más la familia chimbera. Bueno, bastante interesante la nota, como habíamos dicho, sí. mucha concurrencia de gente, mucha familia, así que bueno, aplaudimos la propuesta.